¡Hola mis cracks! ¿Cómo están? Espero que estén bien y en el día de hoy me encuentro en mi cama, vean todo el... todos mis peluches y por cierto estoy viendo las perrerías de Mike, pero no me voy a enseñar mucho por copyright, ay mi pelo se despeinó ¿no? Como sea, en el vídeo de hoy vamos a grabar un vídeo con mi peluche de Mike, de Mike por eso estoy viendo las perrerías y pues bueno, mi demás cuarto no se los voy a enseñar, pues, porque son cosas privadas y está muy desordenada y me da pena. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco. Ah, se la creyeron, aunque bueno, no sé si vieron. Pero bueno, comencemos con el video. No, mejor así. Así. Ah, Pues ya estamos aquí con el señor Mickey Crack. Y este, hoy vamos a grabar un video con él. Eh, vamos a comer chocolates y almendras. También vamos a hacer un montón de cosas. Así que bueno, ¿estás listo, Mike? Dijo que sí. Así que bueno, comencemos. Ay, Mike, ¿tú quieres pausar el video? No quiere. Bueno, ahorita nos vemos chicos. Ahí nos acortó. Bueno, ahorita nos vemos, ahora sí. Hey, ya que estamos con Mike. ¿Qué se escuchó? ¿Ustedes escucharon? Como sea. Bueno, aquí estamos con Mike y me voy a acostar un rato. Porque la verdad que estoy muy cansado. Y Mike también. Aunque la verdad que es un peluche, pero bueno. No soy un peluche. Sí, sí lo eres, pero bueno, como sea. Eh, pues, qué? ¿con qué quieres empezar, Mike? ¡Chocolate! ¡Chocolate! Ya sé que todo lo que él dice lo estoy diciendo yo, pero es porque él no puede hablar, así que sí puedo hablar. Pero bueno, eh, vamos a comer chocolate y almendras, pero... ¿Escucharon ese ruido? Y sonó de la planta de abajo. Así que bueno, no importa. Ah, Mike, se me olvidó de decirte que allá en nuestro cuarto teníamos chocolate. Chocolate, vamos. Espera, Mike, espera, Mike. Ay, ya se me va Mike. Mira dónde lleva Mike. Espera. Ay, Mike, travieso. Ay, mis dientes. Bueno, aquí está el pan, el pan de chocolate. ¿Quieres es Mm. Nutella? Mm. Mm. Mike, aquí mm. <ríe> está comiendo, así que... Chío, ¿no? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. que Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ay, dónde vas? Ay, va por más. Bueno, yo voy a darme un pedazo. May Quiero ver su serie. Pero no hay tiempo para eso. Hmm. No. Por cierto Estaba pensando ¿Quieren que haga una serie de peluches? ¿O una película mínimo de peluches? ¿O prefieren esperarse hasta que haga la película de el Mike? Tienen dos opciones Déjenmelo um, en el chat en vivo Así que bueno um, Vamos ahora sí a, a ir de nuevo con Mike Porque la verdad es que no se puede quedar muy solo Creo que es sí me lo cover todo No Pero bueno Por cierto ya perdí a Mike Bueno eh, Ahí atrás están las perrerías Y ahí está aquel a Willy Mike Y Exe y Robin, Timba, el abuelo Hortensia Y todos Ah Pero es que no encuentro a Mike A ver voy a hacer una pequeña pausa Creo que ya lo vi oh, Bueno no sé eh, voy a hacer una pequeña pausa en lo que lo encuentro. Chicos, ya llevo como media hora buscándolo, pero no aparece. Mm, eh, o sea, miren aquí, no sé si está en la cama, porque yo creo que si sí veo algo amarillo, pero perfectamente pudo ser la cabeza de la oruga, o Simba de allí, o Pikachu, también puede ser. O esta, la banana de pingüino, o su nariz, o, su, o sus patas, pero es que no la encuentro. Eh, di, es que en el chat en vivo Si lo están <coughs> Si lo están viendo porque <coughs> Yo no lo encuentro <coughs> A ver eh. ¡Oh! No manches Esta protesta no la puedo enseñar Porque estaba muy tirado Pero acabo de encontrar a Mike No sé ni cómo llegó ahí Pero lo acabo de encontrar Miren, déjense los muestro Ay, creo que estaba por acá, eh, no, literal no, no está, eh, acá está, pero no se los voy a enseñar todavía. Sentirás cargado de ilusión, ¿se acuerdan cuando hice el fan de la mejor canción? Vayan a ver ese video, se los dejo en la descri descripción, perdón por eso. Salta, aplaude y baila la mejor canción. Bueno, no estamos para cantar próximamente canción nueva, no sé cuándo, pero bueno. ¡Oh! ¡No manches, chicos! ¡Me acabo de encontrar un Minion! ¿Qué hace este Minion aquí? Bueno, lo vamos a dejar por aquí en su lugar porque la verdad... Eh, no sé ni cómo lo voy a Déjenme limpio la cámara, ahí está. Bueno, eh... eh la verdad no sé dónde quedó Mike Yo creo que ya voy a cortar el video Ya sé que no fue un día entero con Mike Yo tenía planeado ese video Pero es que sucede que Ya lo encontré, pero No sé ni cómo llegó ahí Ah, no es No, era un coche amarillo, no manches Chicos, eh, escríbanme el chat en Si lo encontraron porque yo no lo encontré Así como no este, nos vemos a lo mejor mañana o en un rato, subo la continuación, así que rápido chicos, corran, ah, bueno, la continuación lo voy a subir en el canal de fans, así que rápido chicos, vayan al canal que se los dejo en la descripción, rápido, que no encuentro a Mike, ayuda chicos, ¿dónde está? Mike, Mike, rápido chicos, vayan al canal de fans que está en la descripción y díganme... Digo, y esperen ahí a que se suba el próximo video. Yo creo que mañana, no, probablemente en un rato, pero... ¡Corran, vayan al canal! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias por ver! ¡Adiós!